...llevado en análisis para ustedes a esta hora... ...se pronuncia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela... ...Nicolás Maduro desde el estado de Aragua... ...reimpulso del motor automotriz, lo escuchamos. Es que Donald Trump quiere mucho a América Latina. ¿Cuál es el interés de Donald Trump por Venezuela? ¿Por qué tiene un grupo de títeres diabólicos para apoderarse de nuestro país? ¿Por qué la guerra económica? ¿Por qué la guerra eléctrica? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntémonos bien. Quieren apoderarse, dominar y esclavizar a nuestro país, a su designio, a sus intereses, y poner en sus cuentas bancarias las riquezas que le pertenecen a Venezuela. Y tienen títeres internos, conspirando, conspirando. Hoy la Fiscalía General de la República y los tribunales de la República luego de una investigación durante semanas dieron la orden de captura de un grupo terrorista que ha sido capturado con armas y dinero que estaba conspirando para traer mercenarios de Colombia y Centroamérica para atacar al país desde adentro. Ya la Fiscalía ha informado el ministro Reverol también ha informado, pero debe saber el país y el mundo que estamos desmembrando a un grupo que contrató mercenarios de Colombia y Centroamérica, que está manejando mucho dinero producto del financiamiento gringo, que está manejando armas y estamos en pleno proceso para desmembrar, desmantelar y entregar a la justicia a todo el grupo terrorista estamos en combate permanente por la paz, por la estabilidad cuidando a Venezuela y yo pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela para cuidar bien la paz de nuestro país para cuidar la paz de todos ustedes compatriotas pido el apoyo de toda Venezuela el apoyo del pueblo el apoyo de todo el pueblo de Venezuela. Tenían varios objetivos, atacar varios cuarteles y unidades militares con mercenarios, colombianos y centroamericanos. Varios objetivos, unos hospitales con tipo falso positivo, estaciones del metro y otros objetivos, pues que ya la fiscalía... Ministerio Público, el Poder Judicial... ...y los órganos correspondientes de justicia... ...informarán seguramente en el transcurso... ...del desarrollo de esta investigación. Pero quiero que quede claro... ...que al gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela... ...no le temblará el pulso... ...para combatir a los grupos terroristas... ...para llevarlos a la cárcel. Eso no es política lo que ellos hacen. Simplemente es terrorismo... ...terrorismo, mientras nosotros estamos trabajando, impulsando la agenda económica... ...impulsando la agenda social, trabajando todos los días sin descanso. Fíjense cómo enfrentamos el sabotaje eléctrico en tiempo récord. Los días lunes, martes y miércoles tuvimos ataque eléctrico hacia el occidente del país. Debe saber el pueblo que estamos en pleno combate... Restablecimos el cuerpo eléctrico del país hace una semana, un poco más de una semana. Pero los últimos días, lunes, martes y miércoles, recibimos ataques electromagnéticos en las líneas de transmisión. Quiere decir que la guerra eléctrica continúa. Pero así como ellos continúan con su guerra eléctrica, nosotros los vamos a vencer. Y debe saber el pueblo venezolano que vamos a garantizar el servicio eléctrico llueva o relampaguee en cualquier condición. Quiero agradecerle a los trabajadores eléctricos que en tiempo récord restituyen los servicios. Atacan el servicio hacia occidente. Atacan el servicio de algunos municipios. Pero inmediatamente estamos nosotros para resolverlo. Quiero decirle al pueblo, estamos en plena batalla por la estabilidad económica. ...por la estabilidad política... ...y estamos en plena batalla... ...para vencer absolutamente... ...el sistema de guerra... ...eléctrica contra el país... ...esto es todos los días... ...que debemos renovar nuestro espíritu... ...y por un lado... ...como yo siempre digo, por un lado... ...utilizar las dos manos... ...con una mano... ...nos defendemos... ya ...llaveamos abrimos camino, y con la otra mano, construimos, trabajamos, que nadie deje de trabajar y producir, al contrario, mientras más guerra económica y eléctrica, más trabajo, más producción, más voluntad, más empeño por Venezuela. Ganar, ganar. Compañeros, ganar, ganar. Esa es la línea, ganar, ganar. Fíjense ustedes, en quinto lugar, quiero firmar, todos estos son los instrumentos jurídicos de la creación del motor número 17, el motor automotriz. Voy a proceder. Así estamos viendo declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Ha denunciado acciones terroristas que han tenido lugar en su país. Expresó que se actúa en base a investigaciones realizadas por los organismos de inteligencia conjuntamente con el Ministerio Público y las evidencias de interés criminalísticos. Es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte del relanzamiento del motor automotriz para reimpulsar la fabricación de autopartes, incorporar vehículos y unidades vehiculares al servicio de transporte público a nivel nacional. Así con esta información...